¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich Y hoy os traigo una nueva sensibilidad lineal, chicos, va a ir súper bien Os va a ir de lujo, chicos, me estoy sacando unas partidasas brutales últimamente Y bueno, antes de todo, para los nuevos, eh, quería decirles que mi canal se trata de trucos, tutoriales, consejos Sobre todo consejos sobre videojuegos, sobre todo de Fortnite, de video y FIFA 20, ¿vale? Bueno, eh, hoy os traigo una partida bastante buena, ¿vale? Sobre que hicimos unas skirmishes al final del vídeo, así que quédense todo el vídeo Porque merece la pena ver la partida, ya os lo digo yo Son bastantes skills, no tantas, pero bueno, oye eh, A ver, yo esta skill me la suelo hacer todos los días, pero eh, La partida es bastante buena por el... Por el final, simplemente por el final, así que quédense la partida entera chicos, porque merece la pena Ahora sí que sí, chicos, eh, quería decirles, es lineal porque mucha gente me estaba pidiendo ya la sensibilidad Me está diciendo Brian por favor, sube la sensibilidad Porque es verdad, llevo cinco vídeos seguidos usando la exponencial y ya viene siendo hora de usar la lineal y creo que me va mejor incluso que la exponencial Diría yo que va mejor un poco Ahí veis las ediciones que hago eh, Sí, eh, muchas veces fallo ediciones Como esa que acabéis de ver vale Fallo ediciones porque tengo el mundo roto Y a partir de ahora A partir de ahora chicos En vez de editar con el joystick Voy a empezar a editar con el L1 vale A ver si me acostumbro eh, bueno, aquí viene otro tío, ahora vamos a empezar a rocear eh, Veis que la construcción va increíblemente bien, ¿vale? Va súper bien, parecéis uno de PC O la velocidad esa que vamos con la construcción Antes de deciros la sensibilidad Quiero que me digan por los comentarios ¿Qué creéis que utilizo en la sensibilidad de construcción, vale? Utilizo un 1 8, un 1,6, un 2, un 2,2 o un 2,4 en construcción. ¿Ustedes qué creen? Bueno, al final del vídeo les voy a decir cuál utilizo la de construcción. Eh, aquí se la voy a liar muchísimo. Con los clones se va a quedar un poco rayado y el tío. Y mirar, ojo, ojo a lo que le digo yo con la sensibilidad esta, eh. ojo con la sensibilidad esta. Con la sensibilidad vamos a dar. Todo a la cabeza con escopeta. sin duda ninguna vamos a dar mucho con la escopeta, les recomiendo que vayan con paciencia cuando vayan a apuchar a un tío, ¿vale? Quédense como medio apuntando, si queréis no apunten, pero eh, como medio apuntando, porque si se pone nerviosos vais a fallar un poco de balas, tampoco vais a fallar mucho con la sensibilidad, si os digo la verdad, pero... Si queréis darles todos a la cabeza eh, con calma, rocear con calma y con cabeza, vale sobre todo con cabeza Aquí el tío era un caramelito, por suerte no sabía jugar mucho, pero bueno eh, Le matamos sin problemas, íbamos ya a 4 kills y aquí empieza el espectáculo que íbamos a empezar a matar, ¿vale? Perdonadme un momento, es que estoy malo de la garganta, ¿vale? y tengo que eh, hidratarme un poquito muy bien Brian. estoy muy mal con la garganta ¿eh? es que os lo prometo que llevo intentando comentar este vídeo dos veces vale llevo intentando comentar este vídeo dos veces por uno por la garganta y otro porque al subir el vídeo eh, va fatal chicos antes de decirles la sensibilidad y ver las skirmis que nos hicimos al final de la partida Quiero decirles una cosa, aquí abajo, lo que estáis viendo aquí, los cofres, ¿vale? Aquí sale como un cofre, sale un 0 y un 100, ¿vale? ¿Qué significa todo esto, Brian? Aquí abajo, a la esquina del todo a la derecha, pone te regalo un cofre. Vale, pues muy bien. Significa lo siguiente, chicos. Eh, estoy regalando un cofre a quien me traiga 5 suscriptores, ¿vale? vale aunque eh, que para qué sirven los cofres ustedes se registran en la página Stream loot lo que está aquí en la descripción está en la descripción vale Stream loot se llama eh, puse en la descripción eh, consigue cofres aquí o algo así seguramente al repuesto saldrá el link se registran y bueno una vez registrados les va a salir mi cuenta esta de con mi baraja, vale con mis cartas ¿Que para qué sirven esas cartas? ¿Qué traen esas cartas? Pues bien, lo que más le interesa a las personas, voy a decir la carta más tocha de todas. Que si os sale, eh, tenéis una suerte brutal, ¿vale? Porque es poco común, pero vale muchísimo la pena conseguirlo. Un cofre vale un euro, ¿vale? Pero yo les estoy dando gratis si me consiguen 5 suscriptores. Para... Enviarme una foto de los 5 suscriptores, ¿vale? Tenéis que irlos a mi Instagram. Mandarme un directo por privado. Me llamo igual que el canal de YouTube, ¿vale? Me llamo Brian en Instagram también. Me, eh, me mandan un mensaje por privado. Eh, ya te he dado los 5 suscriptores. O por los comentarios mismos de YouTube también. Y si me podéis mandar la foto, mejor. Si no, bueno. Eh, yo sé cuándo. Cuando eh, comparten el vídeo, ¿vale? Las analíticas te ponen cuando comparten el vídeo. Así que, eh, para los mentirosos, eh, obviamente no les voy a decir nada, pero la gente que sí comparte el vídeo, o por lo menos intentó traer 5 suscriptores compartiendo el vídeo, les voy a regalar un cofre para quien me traiga más de, cinco, de por ejemplo, 10 personas. Si me traen 10 suscriptores, 2 cofres. 15 suscriptores, 3 cofres para esa persona. Mientras más suscriptores me traiga, pues muchísimo mejor. Eh, vale. Me dicen el usuario del de, de registro, ¿no? Me habéis dicho que se han registrado la página Me dicen el usuario y yo les regalo los cofres Ahora sí que sí, ¿para qué sirven los cofres? Para pavos de Fortnite La carta más tocha es pavos en Fortnite Mil pavos estoy regalando, ¿vale? Cada semana estoy regalando mil pavos Si nadie gana esta semana La próxima regalaré dos mil, la próxima tres mil Así, cada semana va sumando Si nadie consigue nunca los pavos Ojo, cuidado el fin de año va a ser un mega sorteazo de 25 mil pavos. Que estamos preparando un chico, un, chi, un chico, dije, madre mía. Un chico y yo, ¿vale? Estamos preparando un gran sorteo. Brutal. Eh, vale, bien. ¿Qué más cartas hay? Pues les puedo hacer promo en YouTube gratis. Sí, sí, como estáis oyendo, les, les puedo hacer promoción en YouTube. Decirle que se suscriban a tu canal gratis. Seguirte en Instagram, hacerte promo en Instagram, no sé qué más hay. Hacerte un banner gratis, creo que también hay. También podéis joderme la partida. Sí, te podéis joder una partida en directo. Por, por ejemplo, hay cartas diciendo... Tira tus materiales al suelo, ve solo a pico, ponte en un arbusto toda la partida. Cosas así, ¿vale? están muy cremas la, eh, la página. Y eh, les va a molar, les va a molar la idea, chicos. Les va a molar muchísimo. Y bueno, aquí estáis viendo la sensibilidad... Que revienta mucho, ¿vale? Revienta mucho. Ahora que me estoy viendo en la cámara, estoy un poco calvo, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, estoy calvo. No sé por qué la hora, pero sé que estoy calvo por un lado. Bueno. Chicos, sí que... Mira, voy a hacer una cosa, ¿vale? Para ustedes, para los suscriptores. Os vamos a dar la idea, ¿vale? Si llegamos en un día, cuando suba esto, tenemos que llegar a 3.000. 300 suscriptores. ¿Por qué quiero tantos suscriptores? Porque el 95% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. El 95% es una gran. Pero es un gran, gran, gran porcentaje. Es brutal el porcentaje que hay de las personas que no están suscritas a mi canal. Y me gustaría que les, os suscribáis, ¿vale? Porque mi contenido del canal, podéis ver en mi canal que está muy, muy completa. De Fortnite y para las personas que juegan a Fortnite les interesaría muchísimo mi canal. Subo bastantes sensibilidades muy buenas y seguro que... Es que os lo aseguro que hay suscriptores que en los comentarios os lo dirán. Que son muy buenas, ¿vale? Son muy buenas las sensibilidades que os traigo siempre. Eh, es que me hago partidazas Y chicos, se viene un vídeo preparado de la sensibilidad de Fast Sway. ¿vale? No sé cómo se pronuncia. Fast Sway. Fast Sway. No lo sé. Nunca se me da bien en inglés. Pero, chicos, eh, ese hombre es, para mí, de los mejores, sin duda, del mundo. De play de Mando. No sé si es de PlayStation. No, no es de PlayStation, es de PC. Pero, bueno, es de Mando, ¿vale? Juega en Mando en PC. Y es brutal, chicos. Es brutal la movilidad que tiene con esa sensibilidad. Yo la he probado y va muy bien. Pero es difícil acostumbrarse, ¿vale? Vale, me están empezando a leer al canto otra vez. Sé que no les importa, pero... Eh, me va a costar un poco más hablar, ¿vale? Es que no sé qué me pasa, de verdad. A ver eh, ¿Qué más les iba a decir, chicos? No me acuerdo No sé, no me acuerdo qué les iba a decir eh, Bueno Vamos a comentar un poco la partida Hasta que se me acuerde lo que iba a decir Lo siento mucho por las cosas estas Pero bueno En Instagram eh, Vale, sí Le iba a hablar de una cosa de Instagram En Instagram, chicos Me siguen solo 390 personas No me siguen muchas personas, vale Aquí tengo 3.250 suscriptores como estáis viendo en pantalla eh, espérate. Antes he dicho que quería 3.300 suscriptores en un día ¿Verdad? Soy un poco retrasado porque se me ha olvidado decirles esto? Que era lo de lo más importante 3.300 suscriptores en un día ¿Para qué? Quiero 50 suscriptores en un día Por la razón de que voy a... Si llegamos Voy a regalar un cofre por persona, me decís en los comentarios el nombre de usuario y yo os regalo simplemente el, el, el cofre, ¿vale? Como os digo, después de tocar los pavos. Cuidadito que si os toca los pavos, podéis tener espacio de batalla gratis, compraros skins, muchísimas cosas y cosas graciosas también le puede tocar, obviamente. Eh, es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado el tema de que te toque una legendaria, una carta legendaria, que son por ejemplo de los pavos. Pero, claro, estoy regalando muchísimos, pero muchísimos cofres eh, Creo que hay un porcentaje de un 5% de que te toque, o un 10% Como en el FIFA básicamente, como el, el porcentaje de que te toque en un FIFA un caminante, más o menos ¿vale? Pues eso eh, Pero merece la pena porque un amigo el año pasado le tocó Dos veces en un año, ¿vale? Dos veces, no una, sino dos veces Y si lo sigues intentando te va a salir los pavos Sin duda ninguna Yo creo que merece la pena, si no queréis los pavos Por lo menos intentarlo chicos Porque le puede traer cosas muy graciosas para los directos Como ya dije antes de tirarme los materiales Ponerme un meme en medio de la pantalla Asustarme en un directo, por ejemplo eh, Hay una carta que es un grito, ¿vale? Estoy, tú imagínate que estoy concentrado Así jugando la play Y de repente suena la niña del sorcista eh, tela, eh, tela Si a que si le toca eso, por favor Que no lo canje cuando esté concentrado eh, ¿Qué más qué más le puedo decir, no sé, esa página Para mí es la mejor Para mí es la mejor, sin duda Para hacer directos, es muy graciosa Y bastante eh, Funcional, vale Sirve para muchas cosas, no solo para Pagos, solo, no solo para sorteos No solo para alertas en directos Es que hay muchas cosas que puedes hacer con esa página para los que son youtubers, ahora mismo que están viéndome a mí en este vídeo, para los que son youtubers les importa bastante este tema, ¿vale? Eh, la página es muy buena para los youtubers que están empezando, sobre todo para los que quieren dar pavos, porque eh, esta página lo que hace es que si tú eres afiliado de la página, te dan pavos gratis para regalar. Tú no te lo puedes quedar porque si no, obviamente yo estaría forrado ahora mismo, pero no, no puedo ganar pavos. Eh, chicos, soy pobre, no tengo ni el pase de batalla Pero ahora mismo como que no importa mucho tenerlo, ¿verdad? Tampoco tiene mucha cosa el pase este Pero el próximo segurísimo que lo va a hacer Pero bueno, yo lo haría por los pavos Más bien eh, me quedaría con los pavos En vez de comprarme el pase de batalla a estas alturas Me compraría los pavos Aunque no sé cuánto va a durar este pase de batalla Bueno chicos, eh, nos quedan dos personas, ¿vale? Nos quedan dos personas en la final de las skirmish. Bastante importante esas es son la, eh, las aventosas que tengo ahí ¿Por qué? Porque voy a hacer esto Voy a subirle y me la voy a jugar Le atravieso la, eh, el suelo Y le doy a la cabeza como siempre Ya les he dicho que dábamos todos a la cabeza Y nos queda uno Y vamos 9 kills Tengo una táctica verde, no es que sea muy buena la escopeta para una final Pero eh, Es una táctica, no es una corredera gris Que da, hace más daño Con el pico que una corredera gris Bueno, eh, vamos a matar a este tío y vamos con la sensibilidad, chicos Mirad cómo lo mato, ¿vale? Es un truquito, ¿vale? Que yo tengo bastante bueno en las montañas ¿Qué pasa en las montañas? Que los que la altura está ¿Veis el bache que hay abajo de la montaña? Hace que puedas traspasar el suelo cuando lo pongas Y vais a traspasar el suelo y vais a reventar como yo he hecho ahí Bueno, ahora sí que sí, chicos Vamos con la sensibilidad que ya viene siendo hora de que se las diga ya por fin Brian, cállate las bocas y bueno chicos, como os iba diciendo, la sensibilidad de construcción al 2,4 y la edición 2,2, ¿vale? Eh, construcción inmediata, activada, edición de tiempo, bueno, eso desactivado, lo, más, lo mínimo que puedas Vibración desactivada, vibración desactivada, importante, ¿eh? Avanzado, chicos, opciones avanzadas, las activamos y ponemos 44%, 40%, todos los demás 0% Luego, sensibilidad al apuntar 12%, 12%, lo demás 0%, como siempre, la Esto, las potenciadores no sirven para nada. Eh, Zonas sin uso 10% y abajo 7%. Y pedal de control desactivado que no sirve para absolutamente nada. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la sensibilidad. Espero que les vaya bien. Suscríbanse, como ya se les he dicho. 50 suscriptores en un día y regalo